Gracias, gracias Graciela, yo voy a decir algo muy, muy breve fue una gran experiencia y muchísimo trabajo realizar esta investigación, requirió mucho esfuerzo del de equipo de, la relación de mundo requirió este, también mucha coordinación mucha y mucha cabeza y lo que yo quería resaltar principalmente es un agradecimiento para todos los inspectores, directores de escuela, profesores, representantes de distintos programas y de las municipalidades que participaron en la investigación, que están todos señalados al, al final del libro. Ellos nos abrieron este, las puertas y compartieron con nosotros este, su, sus conocimientos y sus preocupaciones y hemos tratado bueno, de incluir este, también un poco... Eh, su voz, ¿no?, en los límites que plantea una investigación académica. Eh, y también, bueno, por último, agradecerles a todos por haber venido. Muchas gracias. la palabra a Natalia Gracias, buenas tardes, noches. Eh, en primer lugar, también muy breve, voy a agradecer, al, que quiero agradecer a los comentaristas, eh, realmente han captado y han marcado muy bien, digamos, las intenciones del libro, los conceptos y nos dejan pensando en, en, en más preguntas y, y cuestiones a seguir trabajando eh, en segundo lugar quiero recordar que, o marcar que este es un trabajo de un equipo más grande del PET en el sentido de lo que planteaba Flavia, del sostenimiento eh, es un arduo eh, esfuerzo sostener equipos a lo largo del tiempo en, en nuestra universidad y con las condiciones que ya fueron mencionadas y el PED eh, en, en la cabeza está Graciela que nos eh, busca formas de sostener de distintas maneras a lo largo del tiempo a estos equipos, a algunos a veces más cerca, pero otros más lejos, o, o en otras eh, instituciones, pero siempre cerca y acompañando siempre conceptualmente eh, el trabajo y sosteniéndolo. En ese sentido, bueno, este concepto de deuda social educativa que fue desarrollado por Asiela, después eh, fue en otro proyecto eh, acompañado, desarrollado, profundizado por un equipo en el que estaba Alex Rodríguez y hay otro libro que da cuenta de, de esa mirada y de ese momento hasta llegar a este donde es otro momento y entonces en este sentido, en el sentido del sostenimiento señalar justamente que es un proceso de aproximaciones sucesivas y de profundizaciones sucesivas que en este nuevo momento de la realidad política, económica, educativa, nos va a encontrar también con nuevos desafíos para darle vueltas a este concepto y profundizarlo y eh, tratar de, de atender a los nuevos desafíos ¿no? de, de este contexto. También en el equipo y en estas etapas sucesivas estuvo Nicolás Fuchwilder, aquí presente, que, que tiene un, un capítulo, un anexo de un capítulo de profundización de una política eh, en el capítulo 4 y en territorio, en los territorios del sur. <coughs> y en este sentido también marcar que este dossier eh, que, que se armó y que muy bien destacó Miriam, eh, también fue un camino de idas y venidas y de intercambios muy enriquecedores con las áreas de la política educativa de Santa Fe, que nos abrieron sus puertas, como dijo Jor, y eh, también nos devolvieron y les devolvimos constantemente en distintos momentos del, del, del, de la investigación nuestros avances hasta llegar a, esta, a este escaloncito y a este momento de logro, si se quiere. Eh, y bueno, lo mismo con las otras... Eh, integrantes o participantes de las áreas locales, donde, bueno, ahí hay un, un aporte de un, quiero destacarlo, de Estela Yultine y Analia Cremón, que son directora y secretaria de un centro de formación profesional de Campana, que con mucho esfuerzo, eh, pero también con mucha capacidad de, de agencia o, como se llama, o de residencia, llevan a cabo un proyecto muy interesante. Lo que trajo, isla, y es que está en isla eso me faltó decir, sí, sí, es lo más bien. importante también. Están en una isla cerca y lejos del, del continente o de Campana, ¿no? Eh, y finalmente, bueno, las otras invitadas a, a los siete que son investigadoras, colegas del ICE, que fue también, por un lado con algunas, venimos intercambiando desde hace mucho tiempo, y con otras eh, más recientemente, pero bueno, es en este intercambio donde va surgiendo la idea de, de armar este dossier y, y quería destacarlo. Bueno, muchas gracias a todos también por, por estar aquí.